Eh, gracias, Presidente. Quería dedicar eh, unos primeros segundos para recordar a las más de 60 personas asesinadas estos últimos días en la franja de Gaza y en Gaza por el ejército israelí y a las más de 2.000 personas que han sido heridas en los últimos acontecimientos que han ocurrido en Gaza estos últimos días. Eh, lo que está pasando en Gaza hoy es un genocidio y las democracias occidentales no podemos mirar hacia otro lado. Volviendo al tema de, de las enmiendas, eh, consideramos que después de escuchar a todas las personas expertas que han venido aquí al Senado a, a exponer sus ponencias, el tema de la despoblación no es una cuestión de políticas de natalidad o de incentivar con, con cheques bebés, como se ha hecho en otras ocasiones, sino que todos o la mayoría han coincidido en que es una cuestión de mejorar y de condiciones de calidad de vida. Entonces, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, hemos presentado una enmienda en la que hay una serie de, de recomendaciones o de, o de propuestas para el Partido Socialista, que tienen, además, como eje la Ley 45-2007, que es en la que han basado ustedes también eh, la propuesta de, de moción que creemos que simplemente con el desarrollo de esta ley habríamos avanzado mucho y ya no estaríamos en la situación en la que se encuentran muchos de los pueblos y las zonas despobladas de este país. Eh, para empezar, eh, pues hemos hecho en la, en la, una primera recomendación, que sería que el Estado español proveerá mediante políticas públicas las condiciones económicas, laborales, sociales, estructurales y territoriales necesarias para facilitar los proyectos de desarrollo vital de las unidades familiares. Aquí se engloba ya el general de qué es lo necesario y qué es lo que haría falta para que no hubiese zonas despobladas en este país. ¿Qué, qué, qué cuestiones favorecerían estas, estas condiciones? La calidad de los salarios. Le tomamos la palabra, señor portavoz del Partido Socialista. Es necesario derogar la reforma laboral y hay condiciones en el Congreso de los Diputados para hacerlo mañana mismo. Eh, también el desarrollo de los puestos de trabajo, sobre todo eh, atendiendo a las personas dependientes. Si se atienden las zonas rurales a las personas dependientes, será más fácil que haya personas viviendo en el territorio, que se mantengan y además que vayan personas a trabajar. Programas de empleo juvenil específicos para personas de 18 a 35 años. Desarrollo completo de la Ley de Dependencia. Simplemente estamos pidiendo que se cumpla con una ley que ya está desarrollada. Eh, gestión de las políticas basadas en la teoría feminista. El otro día también comentaba un senador del Partido Socialista sobre este tema y lo importante que es la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, el reparto de las tareas para poder eh, tener una igualdad. Las políticas públicas para las nuevas configuraciones familiares, sobre todo basadas en las familias monoparentales y las parejas LGTBI. Eh, integración en el sistema público, eh, y gratuito de la educación cero a tres años, importantísimo para que las familias puedan ejercer su uh, trabajo o sus tareas laborales y, y no tengan que dedicarse al cuidado de menores. Aumento del I más D más I. Eh, ser capaces de acercar los centros de investigación a las zonas despobladas. En las visitas que hemos hecho a territorios despoblados hemos visto que donde se implantan los nuevos modelos de investigación y desarrollo se implantan nuevas empresas de proceso del sector primario de la agricultura y la ganadería que favorecen la creación de empleo y, y, la, y que las personas se creen en, en el territorio. Fomento de las oportunidades locales, desarrollo local y turístico, agricultura ecológica, economía social, turismo gastronómico, patrimonio histórico, rural y deportivo. Importantísimo que haya oportunidades en las, en las propias localidades. Aumento de la autonomía de las Administraciones locales. Que las iniciativas surjan desde lo local hacia arriba, hacia lo autonómico, hacia lo estatal y hacia lo europeo. Que no sea al revés, que vengan todo organizado desde Bruselas fomentar la cohesión y la sostenibilidad de la revertebración territorial, diseño de infraestructuras de comunicación sociales, educativas y sanitarias que unan lo local con lo rural y con las zonas metropolitanas. Eh, es importantísimo también eh, repensar la distribución territorial, eh, pensar que las fronteras locales o territoriales eh, sin tener en cuenta los propios territorios o las propias comunidades, como serían las comarcas o las situaciones que son transfronterizas no tiene sentido a la hora de hacer esta estrategia. Y también generar microservicios adaptados a las realidades locales. Creamos que es importante también eh, crear nuevos negocios de hostelería y también acceder a viviendas de alquiler social. Y sobre todo porque hemos descubierto en estas visitas a estos territorios despoblados que hay viviendas y negocios de hostelería que están ahora mismo en posición. Vaya terminando, señoría. De, sí, termino, presidente. Negocios y viviendas que podrían ser dispuestas o poner a, a disposición de la sociedad y que ahora mismo están en el Sarez, paralizadas y abandonadas en medio de estos desiertos demográficos. Muchas gracias. Gracias, senador Bernal.